Esta mujer cabeza de hogar se dirigía al campo a comprar huevos para venderlos en su casa cuando fue llamada para informarle que su vivienda estaba en llamas. Yo una distante así iba ya al frente del aeropuerto porque me dirigí al campo a ir a buscar los huevos porque yo vendo pues huevitos y iba para allá cuando recibí una llamada de una vecina y me dijo vecina dónde está yo le dije voy viajando me dijo vecina se le está quemando la casa y yo enseguida pues nos regresamos y llegamos cuando llegamos sí estaba aquí todavía un momentico llegaron los bomberos. El hogar de esta mujer y de su compañero ubicada en el barrio Cincuentenario perdió todos sus enseres en la conflagración. Sí, yo perdí las camas, en el cuarto de allá todo el chifonier, la mesa de ¿no? todo, toda la ropa toda que, o sea, me quedé sin una sábana, sin nada y y, que le, y los perritos que eran los que yo dije, mis perritos se me quemaron, no, gracias a Dios no, no alcanzó a llegar las llamas. Allá pues sí ya estaba prendiendo porque se me alcanzaron a prender los canchos del la porque ellos estaban en el patio. Entonces ellos me los alcanzaron a rescatar. La familia Danificada espera ahora la ayuda de los buenos corazones para recuperar lo perdido.